Hola, soy Juan Vicente Carrillo y soy vuestro profesor de Desarrollo de Interfaces. En este módulo vamos a ver desde las interfaces más sencillas y más clásicas hasta las interfaces más novedosas y dinámicas. También veremos cómo crear nuestros propios componentes gráficos. Todo esto será en la primera evaluación. Para la segunda evaluación veremos criterios de usabilidad y accesibilidad para nuestras aplicaciones cómo generar informes en diversos formatos para guardarlos <coughs> o poder publicarlos en internet, veremos cómo crear documentación para nuestras aplicaciones, cómo generar eh, ficheros para distribuir la aplicación y por último, cómo generar pruebas y cómo probar nuestra aplicación. Espero que lo disfrutéis.